Hola, ¿qué tal? Buenas días, tardes o noches, te está hablando una vez más Orca. Y como el video pasado tuvo tanta repercusión y quedaron algunas dudas, eh, vengo a comentar eh, un poco sobre lo que va a pasar con el parche. El parche se convirtió en un mod gracias a RPH, eh, que lo hizo un mod compatible con el Mori. ya estaba compatible pero de una manera tan completa y vamos a explicar la manera de eh, pues instalar eh, este parche, ¿no? Eh, primero, vamos a descargar los dos programas que les voy a dejar en la descripción el Go Mori cambiado por un problema que hubo con las quests de Mari y Omori en español, que lo pueden visitar desde la página de mods de Omori Dicho esto, descargados estas dos cosas, pues primero extraemos el Go Mori lo extraemos en cualquier sitio que ustedes quieran yo le voy a dar preferentemente acá y se me va a salir estos cuatro archivos <coughs> estos cuatro archivos los copio y me debo ir a Steam al apartado de Omori propiedades control no, general archivos locales, sí. archivos locales, explorar entonces, eh, después de estar en archivos locales nos vamos a www y pegamos todo lo que está en el GoMori modificado yo le voy a reemplazar y sí. ahora, importante, en el apartado de mods si ustedes cuentan con una versión 1.1, 1.2, 1.3 es probable que al poner el ex zip les dé un error, ¿por qué? Porque el Go Mori solamente tiene que tener estos dos archivos. Si ustedes tienen un Go Mori ya preinstalado acá o un montón de archivos, les recomiendo desinstalarlos o borrarlos, pues en todo caso, solamente tiene que haber un Go Mori y es el Go Mori original que les voy a dejar en la caja de la descripción. Ahora, el ex no se desencripta, bueno, no se le hace nada, solamente se le hace copiar y pegar y esto sería absolutamente todo, no tendrías que hacer nada más. Para los que tienen la 1.4 y no han hecho esto, pues no van a tener acceso a una 1.5 si en el futuro existe. Así que eso, eh, eso sería todo, pues con eso sería el tutorial de menos de 3 minutos y nada, este, pueden iniciar el Omori perfectamente Y si tienen alguna duda Lo pueden dejar en la caja de la descripción Este ha sido Orca No nos demanden por favor Y hasta la próxima Hasta luego